Desafortunadamente lo que está pasando en este momento en Venezuela y en Nicaragua con las elecciones es exactamente lo mismo Nombrar uno un veedor que tiene un, un prontuario que no es muy confiable pues de nada sirve Decía mi abuelo piensa mal y acertarás y eso es lo que está pasando acá pues Estos señores siguen jugando cochinos, siguen jugando arbitrariamente, siguen eh, socavando la democracia Siguen cogiendo a, a los que están expresándose de una u otra forma Encarcelando a los opositores Bueno, se burlan de, de la gente Yo no, no logro entender Nomás eh, me ponía a mirar el ejército ese alterno Que supuestamente montó Nicolás Ese ejército del pueblo, esas milicias Donde consiguió señoras ya de, de avanzada edad Que para que vayan a defender a un pueblo Y yo no entiendo esta gente que hace ...porque cómo le lavan el cerebro a una persona, una señora de 60, de 70 años... ...donde a duras penas puede cargar un fusil... ...y viéndolos ahora en las canecas de basura recogiendo comida para comer... ...porque sencillamente ellos no, ya ni siquiera Nicolás les cumplió... ...porque qué era lo que pretendía hacer Nicolás... ...que en el eventual momento que hubiera una invasión... ...o que se le metieran a la fuerza... ...pues él colocaba a sus pendejos que puso allá dizque, con un arma de dotación y con tres meses de, de preparamiento para sencillamente ir a defenderlo es inaudito es ilógico pero desafortunadamente es así se acabará primero la alabaza que los marranos y eso es un dicho muy claro y muy cierto a ver que esta gente despierte porque es hora de que esto se acabe al parecer nicolás maduro quiere seguir jugando cochino y echarse las elecciones en el bolsillo antes de la fecha por eso pidió al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica a preparar la misión para los comicios en Venezuela. Inmediatamente su representante Nicanor Moscoso, que ya, ya sí, ya suena así como moscoso, como aburridor, inició una serie de reuniones para acordar los términos de la presencia del CELA en Caracas. Es algo incierto ya que la manera como esta firma ha participado no ha mostrado transparencia en sus decisiones. Aún así Nicanor Moscoso, presidente el consejo de expertos electorales de latinoamérica cela que además le suena como un nombre demasiado serio para estos señores inició este lunes una serie de reuniones en venezuela para acordar los términos de una misión para los comicios locales y regionales del próximo noviembre informó el consejo nacional electoral (CNE). luego moscoso se reunió con el presidente del consejo nacional electoral pedro calzadilla con el que conversó sobre las condiciones para el desarrollo de las actividades de la misión destacó el ente electoral en un comunicado yo pensaría que lo más prudente que pueda hacer la oposición es jugar al mismo juego de ellos si ellos no están jugando serio hay que jugar de la misma forma porque estos señores ya cuando tiran el ancelo ya tienen todo agarrado lo que están demostrando con este señor Moscoso es que si este es el que va a ser el veedor de esas elecciones antes de que comiencen ya ganó Maduro y ganó el régimen dictatorial chavista, esto es preocupante y vamos a estar pendientes minuto a minuto pero antes de eso les invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, mire Moscoso también presenciará el, el inicio de la auditoría del registro electoral que se realizará este martes según la información difundida por el cne de acuerdo a esta empresa se realiza supuestamente esa auditoría se revisan todos los movimientos registrados en la base de datos de los electores y las electoras como dice maduro de los señores y de las señoras de los universitarios y las universitarias de los damos y las damiselas porque como todo es par supuestamente para garantizar la transparencia y consistencia de los datos, agregó la información todo eso suena bonito. ¿Para qué? Si eso fuera real, eso sería muy bonito. Pero la realidad es otra cosa, ya que el CELA también acompañó las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, que todo mundo sabemos que eso fue fraudulento y que con una misión eminentemente técnica y que no hizo ningún pronunciamiento sobre la situación política del país caribeño, a él le pareció que todo fue perfecto. Estilo novela de mediodía, todo va sobre ruedas recordemos que a esos comicios no acudió el grueso de la oposición al considerar que se trataba de un fraude electoral por la composición del consejo nacional electoral ya que eso lo escogió el mismo chavismo y por la intervención judicial de los principales partidos de la oposición pero aún así el cela lo aceptó o sea hay una cosa que tiene que ser uno claro es tan culpable el que mata a otra persona como el que ve y no dice nada porque inmediatamente se vuelve cómplice Según este señor que habla de transparencia se refirió a las elecciones pasadas Con unas palabras que lo único que causa es como risa Moscoso avaló el sistema electoral venezolano el cual consideró ser el mejor de Latinoamérica Oiga, es que son cínicos. Porque es que esta vaina no es lo cree, de ellos. esto es para uno reírse, pese a que él mismo ha sido cuestionado en el pasado por Smartmatic, la empresa que brindó soporte durante años al Consejo Nacional Electoral para el recuento de los votos hasta el 2017. Smartmatic se refirió en aquel momento que las máquinas de votación fueron manipuladas para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, a la ilegal Asamblea Nacional. Nacional Constituyente que la presidía en ese entonces Diosdado Cabello que se instaló en ese mismo año en las presidenciales. Oh, es que blanco es gallina, lo pone, se frita y se come. ¿Qué es? Hombre, pues es que se siguen haciendo las mismas arbitrariedades. Este señor Moscoso fue el veedor de las elecciones presidenciales, de las de la asamblea. O sea, van tres elecciones y las tres fraudulentas y todavía pretenden meterlo en una cuarta que es la que viene este, este año. En las elecciones presidenciales del 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelegido, un proceso no reconocido por buena parte de la comunidad internacional fue el cela quien envió una misión de acompañamiento electoral o sea el cela fue el que avaló de que nicolás había ganado limpiamente imagínense cómo era eso ahora sin quedarse atrás cuba sigue sin jugar limpio al igual que el régimen de Nicolás Maduro. Una ONG denunció que al menos 272 presos políticos encarcelados por la dictadura chavista. Los datos parciales por parte de Prisoners Defenders aclararon que pueden ser mayores por lo difícil que es acceder a información pública en la isla, o sea, toca creer lo que nos dicen, lo que pasa en Venezuela. Que hay 30 contagiados, ¿sí? Toca creerles. Pues imagínense que en Venezuela, en lo que lleva corrido de la pandemia, tiene la misma cantidad de, de contagiados que tuvo, o sea, durante más de casi año y medio que lleva la pandemia, han declarado más o menos la cantidad que en Colombia hubo en tres días. O sea, eso no se lo cree sino él. A la vez publicó una lista que muestra que hasta la fecha hay 272 presos políticos. En Cuba. Solo en el último año y medio, solo en el último año, en medio de una aguda crisis política, social, económica y sanitaria que atraviesa la isla, el número de detenidos fue de 192, cifra que aumentó de manera considerable tras las masivas protestas del pasado 11 de julio contra la dictadura castrista. Dado lo difícil que es acceder a información pública en la isla, el número puede ser mayor. No creemos que esta lista cubra ni el 30% de los casos de prisión preventiva ilegal y, y de conciencia que podría haber habido durante julio en cuba informó prisiones defenders también señala la incapacidad de los detenidos de recibir una buena defensa ya que la abogacía se practica y depende económicamente y jerárquicamente del estado y no del defendido Mira el problema tan berraco que hay acá porque imagínense que los que nombran para defender los nombra el mismo el del mismo estado que son empleados del mismo régimen castrista. O sea que ellos los escogieron. Entonces, imagine cómo se pueden defender ellos. Si les colocaran un abogado y oficio que fuera un abogado particular, como en cualquier otro otra parte, pues vaya y venga. Por eso, Estados Unidos a finales de julio sancionó al director y al vice director de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, organización que también señal, es señalada por el Departamento del tesoro Norteamericano. ¿Por qué? Porque ellos no están jugando limpio. Joe Biden aseguró que a menos que haya un cambio drástico que no anticipó, va a haber más amonestaciones contra el régimen castrista. Eso es, eso téngalo por hecho. En un comunicado el Tesoro dijo que desde el comienzo de las protestas de julio el régimen cubano desplegó la PNR, una unidad policial dependiente del Ministerio Interior cubano para reprimir y atacar a los manifestantes. O sea, hace que uno está jodido allá. Porque si se enferma, el que lo atiende es un médico de la misma ralea de ellos. Entonces, si el médico lo quiere dejar morir, perdió. Si el que lo va a defender es del, de los castristas, perdió. Mejor dicho, por donde se mire, pierde. Es la hora de abrir los ojos y la hora de actuar. No se queden ahí. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.